Hola gamers, soy Sofía Iglesias de Asus Rock y los invito a ver el video del monitor PG258Q. ¿Ustedes creen que 144 Hz es la tasa de refresco más rápida que puede tener un monitor? No! El PG258Q tiene 240 Hz de manera nativa. Esto significa que trae este valor de fábrica y no requiere overclock. Con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, este monitor lidera su segmento y podrás disfrutar de una acción totalmente fluida y nítida. Este monitor cuenta con la tecnología de NVIDIA G-SYNC. Esto da como resultado la acción más fluida, rápida y convincente que te puedes imaginar. G-SYNC sincroniza la frecuencia de refresco de la pantalla con la GPU de la tarjeta de video de tu equipo, eliminando el efecto tearing y minimizando los tirones.